Lamento molestar. Llamé a tu casa para poderte decir que te extraño. Miro la luna y me recuerda a ti. Miro tu foto y no me deja dormir. Y hay un vacío en mi alma que solo llenas tú. Te extraño amor, te extraño. Desde que te fuiste, he tenido depresión, busqué un doctor, pero ¿qué crees? Él no arregla el corazón, la verdad no sé por qué te fuiste, aún no le hay explicación, se me pasa la vida, se me pasan los años, Te amo, y aún te extraño bebé, no sé cómo pasó esto, solo dijiste, necesito tiempo. Mi corazón está roto, mi alma ya no está, mis ojos se han secado de tanto llorar. Te extraño, desde que te fuiste. Desde que ya no estás, no he parado de llorar. ¿Recuerdas aquellos besos y aquellos versos que te dediqué? Éramos tan felices como quisiera tenerte de vuelta. Sé que estás con él y te deseo lo mejor. Solo quería hacerte esta tu última llamada, hoy te olvido y te digo adiós, no sin antes pedirte un favor, devuélveme mi corazón.